Biografía de Tito Cortés Luis Alberto Cortés Bonet, más conocido como Tito Cortés Tumaco, Nariño 1929, Cali 18 de julio de 1998 Fue un cantante y compositor colombiano de boleros Nació en Tumaco, pueblo de la costa del Océano Pacífico colombiano No conoció a su padre y fue criado por Leocadia Fermín quien no era su madre natural, fue un aficionado del fútbol, acompañándose con su guitarra comenzó a cantar en los cabarets de los barrios bajos de Cali, ciudad donde viviría hasta su muerte. Tuvo fuertes controversias con el cantante Daniel Santos quien llegó a acusarlo de imitador, más tarde sufrió entre ambos una buena amistad que terminó con la interpretación de Daniel de la canción el 5 y 6, compuesta por Grabó decenas de LPS y realizó presentaciones en diversos países suramericanos como Ecuador, Venezuela, Chile, así como en Panamá y Estados Unidos. En México fue merecedor de un disco de oro por ventas. Con una salud descuidada, el ciclón del Pacífico, como se le conoció, falleció en Cali de un paro respiratorio. Obra En 1951 realizó su primera grabación, Alma Tumaqueña, que fue seguida por otros temas como Carnaval del compositor José María Barros, Reconciliación, Derrumbes, Dos Claveles, esta noche, si te vas, mala mujer y frivolidad, entre otros. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.